Eh, varios temas que tratar, la Organización Participación Ciudadana en la República Dominicana le ha pedido a la Junta Central Electoral que la OEA, la Organización de Estados Americanos, audite los equipos del voto automatizado. Yo quiero preguntarle a la gente de Participación Ciudadana, pero Israel... Eh, eso que ustedes ven ahí, son especialistas, atención muchachos, para que nadie para que nadie lo agarre fuera de base a ustedes nunca, la información da poder, ese que ustedes ven ahí es Alex Bravo, le invito a que lo busquen, es especialista del de departamento para la cooperación y observación electoral, él estaba aquí observando la primaria, nadie se lo ha dicho a este país, nadie se ha, se ha preocupado en decirle a este país que Alex Bravo, que es especialista, y miembro de la, de la organización de Estados Americanos estaba en este país como técnico observando las elecciones primarias que se, se llevaron a cabo. Pero ponme el otro que a Gerardo Sánchez, que también estuvo aquí como representante, mírenlo ahí, señores, estuvo aquí como representante de la OEA observando el proceso electoral. ¿Y eso qué significa? Ah, bueno, que la OEA estuvo presente en la primaria. ¿Y por qué la OE en aquel momento no emitió ninguna opinión contraria a los resultados eh, eh, de, de las elecciones primarias y dijo que había fraude? Porque no encontraron nada, porque no vieron nada diferente a lo que debía ser. Tal vez, son técnicos especializados. Tal vez, Yerjan, esas esas instituciones internacionales no, uh -huh. no tocan aspectos para los cuales no hayan sido convocados. Es muy probable que bueno, ellos haya, ellos fueron convocados para la para la observación, uh -huh. pero eso no implica tener que auditar equipos ni meterse en esa en esa en esa parte. Bueno, pero tú observas y son técnicos especializados. ¿Qué? Lo que pasa es que los técnicos son, no son dados a. Fue, Carolina? a, a, opinar a Carolina, por, de... por favor. Enfócame los intereses a, a lo que responde, todos sabemos el manejo. La OEA, claro. claro, no podemos. ¿A qué responde eso. la OEA? ¿Qué es lo que ha hecho la OEA en los diferentes países? O sea, Antiguo, pero, la invasión o sea, no del es un 65 miren ya. qué bonito entonces fíjate lo que te estoy diciendo quién está pidiendo que venga no es un quién está pidiendo Lionel el grupo de Lionel no participación, participación ciudadana y los demás y creo que el PRM lo, también lo, ya pidió sea, que venga que, la OEA o sea lo que quiero decir es que el hecho de que la OEA participe en un en este caso en unas elecciones, no necesariamente te garantiza, te garantiza independientemente nada. de quién lo pida, porque sabemos los intereses que mueven a los claro, estados americanos, pero la cuestión no son es, santos. La cuestión es desacreditar a todo el mundo, desacreditar a todo el que está en la Junta Central Electoral, para cuando si pierden en el 2020, entonces decir, no, no fue que perdimos, fue que no hicieron trampa. Y esa es una actitud irresponsable, tanto sabes. del grupo de Leonel Fernández como del propio PRM. Porque entonces Luis Abinader se alza eh, con esta denuncia, eh, bueno, la Junta Central Electoral tiene que eh, ganarse su confianza, pero tú fuiste elegido con un voto automatizado que implementó la Junta Central Electoral, entonces se si, si significa eso, que tú eres un candidato ilegítimo. ¿O solamente para un lado y para el otro no? No, aquí hay que ser responsable Esos técnicos, Miren ahí las especificaciones. Sí, pero esos técnicos no son Dios. Técnicos, bueno, pero no son Dios, Dios pero estaban, por, estaban aquí observando. Pero no y nadie nada, le ha dicho no. a este pueblo que aquí estaba la OEA observando las primarias. Nadie se lo ha dicho. Yo se lo digo. Lo que yo no entiendo es por Miren, qué tú no quieres no quiere aceptar que realmente... Hubo irregularidades en la primaria. Claro sala. que las hubo. Y entonces, ¿por claro es que las hubo, pero de parte y parte. O aquí van a decir la gente de Lionel que no compraron cédula. Bueno, no aquí se, la gente no de Lionel y la gente del PRM van a decir pero que, no dieron, cuarto a que a no dieron cuarto. Que, compraron, que dieron cuarto. que no dieron cuarto. Van a decir que no dieron cuarto en, en las elecciones van a decir que ellos también no hicieron su, su, su, su vaina en, en la calle porque es ahí donde se pierden y se ganan las elecciones ¿Cuál es su vaina, ¿qué cosa es su vaina? tú sabes lo que se hace que, si, que, si, que apareciese a un yo colegio ni electoral yo en ese proceso pues, eh, para los que no han trabajado eh, en colegios electorales los colegios electorales tienen su precio tienen su, sus montos tal colegio electoral hay que hay que tener ahí 150 mil pesos en tal colegio electoral hay que tener 20 mil en tal hay que tener medio millón de pesos en ¿Quién lo, busca? ¿Quién lo busca? Los partidos políticos tienen que buscarlo, porque si no, no ganan. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de dominicanos, aunque, aunque tengan un candidato definido, no votan, si no le dan los 300 y los 500 pesos. Yo te voy a... Que tampoco hay nadie que diga, a la gente le dan mil pesos, no crean en eso. Pero a la gente, a la mayoría, aunque, aunque vayan a votar por Luis Abinader, o aunque vayan a votar por Gonzalo por Leonel, hay que darle sus 300 y 500 pesos, porque si no, no votan. Porque es un juego lo que hace la sociedad, lo, lo que hace la gente. El que, el que quiera de que venía a guillarse de, que de, de, de de moralista es un hipócrita. Eso es lo que se da en los colegios electorales. Eso quiere, eso quiere decir que Guillermo Moreno no va a ganar nunca. No va a ganar nunca. Por lo menos hasta que la sociedad cambie. ¿Cuántos votos sacó? Mira lo que yo tengo los datos. ¿Tú sabes cuántos sacó a nivel nacional Guillermo Moreno en la, en la campaña, en las elecciones de 2016? 84 mil votos. Esos votos posiblemente fueran votos orgánicos. Porque yo sé voto que Alianza País voto de conciencia, pero eso posiblemente baje ahora o se mantenga igual. ¿Y por qué, porque a por la eso? mayoría de gente hay que darle cuarto para votar o no para pero votar. Guillermo porque después que la gente vaya adentro vota por el que quiere. Oye, pero oye. la gente sabe que está dando cuarto y la gente quiere cuarto. Pero Guillermo pero, ha hecho acuerdo con el PRM, ¿verdad? Eh, eh, sí, pero tal, eh, tal vez no, le ponen algo. Pero ahí te, entonces eh, voy a intervenir, Yeyan, sí. en un momento en que establecíamos alguna posición acá que decíamos que posiblemente eh, la candidatura de, Gon de Gonzalo, uh -huh. eh, iba a, o el PLD propiamente, había disminuido esa fortaleza que tenía por la cantidad de gente que se había ido. decía, bueno, pero eso hay que demostrarlo. ¿Cómo tú demuestras entonces que un partido u otro va a disminuir? a Yo no aseguré aquí que va a disminuir. Yo dije... Le puede ser que baje, más, puede más. ser que baje porque la investida ahora va a ser más y la cosa está dividida, en vez de dos van a ser tres o van a ser cuatro. Entonces estas personas van a tener menos posibilidades. Yo no estoy diciendo ni que van a subir. Yo me estoy pegando de los datos que yo tengo de, la, de, de las elecciones del año 2016 en función de lo que sacó cada partido. Así es que se hacen los análisis. Tú tienes que ir a las últimas elecciones, ver qué sacó cada partido y luego compararlo con lo que sacaron en ahora o lo que van a sacar y entonces tú dices, ¿bajó o subió? Yo lo que pienso es que Danilo quiere que el PLD pierda. Mira, bueno. hay un dato importante eh, que sería interesante eh, leerlo, eh, y además quienes conocen o le han dado algún tipo de seguimiento al manejo que ha tenido el señor Almaro de la OEA, por sí. eso me refería a la credibilidad de este organismo internacional, eh, que no garanta, gar, garantizaría mucho. En lo que tiene que ver con las elecciones de Bolivia, que de hecho aquí lo debatimos, se dieron casi las mismas condiciones en lo que tiene que ver con los aspectos estadísticos. Sí, pero allá hubo un apagón eh, de 20 sí. horas. Y en eso fue uno de los aspectos fundamentales en los que se basó la OEA, que uh -huh. estadísticamente era imposible que Evo ganara. Lo que sí. se entiende que pasó acá con, es, de hecho, profesores de, de, de este aspecto uh -huh. de, de de estadístico, es importantísimo, de, de Estados Unidos de universidades decían que era imposible que sucediera lo que pasó aquí no tengo el nombre ahora pero sí te lo puedo buscar es bueno que no lo, busque lo voy a inventar y me cuáles son esos profesores no lo voy a inventar sí porque acá aquí se sí, habla pero de mucho Se lo dijimos acá se dice esto pero no se dice quién mira mi, mira esto ¿Qué ¿qué eso es por ejemplo lo que yo estoy presentando aquí miren por ejemplo eh, cambiando un poquito de tema a propósito ayer Leonel Fernández en una entrevista en el programa de Camilo, allá en Miami, para CNN en Español. Es eh, muy interesante también. y hay que decirlo y felicitar la brillantez de Leonel Fernández. Él es ¿Por qué tú te ríes? Brill... Claro, porque es brillante. A mí me encantan las exposiciones de, lo... de Leonel Fernández porque él en la retórica pero es penco. fenomenal. Pero, pero hasta penca. ahí. Sí, él es del pen. No, ah, pero espérense. Ah, bueno. déjenme argumentar por qué lo estoy diciendo. Él es brillante en la oratoria. No es... te gustan los brillantes, te no, gustan No. Lo que pasa es que Lionel cree que somos tontos. Pero espérate un momentito, Leonel. tú te vas a un programa de Miami en CNN a decir, vamos a ver, dijo él eh, que uno se siente comprometido con su país para generar prosperidad. Estamos hablando de un hombre que fue presidente 12 años de la República Dominicana, tres periodos. Dice él, eh, bueno aquí yo escribí, eh, él hizo una, una exposición brillante de la realidad mundial y latinoamericana, pero ¿qué pasa? Él lo admira, yo quisiera pero al mismo que tiempo, Leonel. Es un pero, manejo entre el amor y el odio. Yo no lo he visto. No, no, Qué porque, bueno, porque la oratoria de Leonel es envidiable. Hay que decirlo, el tipo es brillante. Ahora bien, en esos 12 años su brillantez no le dio para resolver un solo problema de, la, un pro, problema de la República Dominicana. No pudo resolver el problema de la energía eléctrica. No pudo resolver el problema de la inseguridad. No pudo resolver el problema de la educación, que ni siquiera el 4% lo pudo aplicar. No pudo resolver nada en la República Dominicana. Que tú digas, este problema lo resolvimos. Que tampoco o sea, lo ha hecho Danilo en ocho años. Claro, claro que no, claro que no. Pero lo que te digo es, ¿cómo Leonel se va a Miami a decir que él es la panacea de la República Dominicana? Y lo peor aún, a Camilo. Oigan lo que dijo Camilo, el entrevistador. Oigan esta vaina, muchachos. Eh, dice Camilo, un hombre, vean la entrevista que está en YouTube. ¿verdad? Un hombre que promete la segunda ola de transformaciones en la República Dominicana. Camilo, ¿se te olvidó decir un hombre que fue 12 años presidente y que ahora representa la, la, una ola de transformaciones? ¿Se te olvidó decir que esas transformaciones debió hacerla durante esos 12 años? Es que la sociedad de, de hoy no es la sociedad de ayer, Leonel Fernández, tiene que cambiar el discurso, ya la gente no quiere que le vengan con, con esa con, con esa oratoria, eh, que la gente al fin y al cabo no entiende, la gente quiere que le hablen de la pampa la prendía y del puente de 440 kilómetros que, y que la, la gente, Se no me la gente lo que quiere hablar, la gente, la gente lo que quiere que le digan eso, no es eh, eh, eso y que, que le hablen llano, eso es lo no, que la gente eso, quiere, eso no es la gente admira cuando ve a un tipo inteligente claro. que, tiene, que tiene mucha formación, sí. lo que pasa es que lo que piensan como tú, no creen en la formación de los ah, seres humanos esos, esos, esos supuestos ¿cómo que se llama? No influencers Influencer que se llaman. Sí, sí, esos influencers, esos influencia, son unos idiotas y que quiere que todo el mundo sea un. Ahora idiota. somos unos idiotas. Son unos Entonces, idiotas. El Lionel es el único que piensa en este partido. Óyeme, tú, tú lo dijiste que, que unidad. Que Lionel dice, es el único que piensa. Dice, pero ese pensador, ese gran pensador. Dice Bolívar Valera, no, Vamos. porque ir a la universidad eso no es nada. ¿Quién ha dicho que no es nada? El que no tiene formación, bueno, no, sale amado, a, no sale a camino. Amado, mundo, amado a ningún, los hombres más prósperos del mundo entero, la mayoría no son profesionales. Estás equivocado. La mayoría no son profesionales. Equivocado. Equivocado. son equivocados. te pre... refiere a Bill Gates por ejemplo? Bill Gates, eh, búscame a este muchacho sí, de ahí. De, y el de Apple. De, de, el de Facebook, ¿cómo se llama? Para Max Zuckerberg. Son jovencitos. Buenos días, Irka. No, no, Irka. esta está fuera del país. ¿Qué? ¿No? Ah, eh. Lourdes. Buenos días. Buenos días, doña Lourdes. Yo estoy llamando para felicitar a Jan Jan. Gracias. Él fue quien hizo el metro? Ya fue quien modernizó el Estado. Sí, esa parte hay no sé que decirla, el metro, el metro y, y ¿Y por qué tú elevado? me a decirle a Carolina que no metiera, lo que sé yo, cuántos kilómetros, que no lo tiene el país? Habla no, porque, de esto, tiene no, porque no es mi tema. Los yo estoy los hablando de Leonel, no me puedo meter a Gonzalo aquí porque yo no estoy haciendo comparaciones. Yo sí destaco, por ejemplo, la idea del metro de Leonel Fernández que por cierto se robaron muchísimos cuatro también ahí pero eso no lo dice, porque no conviene ahora eh, de Andino Peña que también le hicieron un reporte por eso no se puede decir porque ahora no, no le conviene a un grupo y también los elevados porque sin los elevados que hizo Leonel en la capital hoy fuera un caos Mira, pero de ahí, está, para, muy, atrás, de de ahí para atrás de eh, ahí para atrás mi querida amiga Leonel no pudo resolver un solo problema de la República Dominicana en 12 años pero se va a Miami a venderse como la panacea de, de la República Dominicana como la mente pensante de Latinoamérica y que si él no es presidente nadie más lo puede ser porque él es el único y, y después de él que entre el mar así y que nos, lo damos todos así, es, tienes razón